Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar de cómo pasar del miedo a la valentía. Son cinco pasos. El primero de ellos es aceptar que tienes miedo. Desde pequeños nos han enseñado que el miedo no hay que tenerlo, por eso cuando aparece lo bloqueamos. Pues debemos hacer lo contrario, que es aceptarlo. El segundo paso es Verificar a qué le tenemos miedo. No somos conscientes muchas veces de qué es lo que nos causa miedo. Pues ponte a pensar, coge un lápiz y un papel y anótalo. El tercer paso es ver esos pensamientos que nos llevan a tener miedo. Todo miedo nace de un pensamiento. ¿Pues cuáles son esos? El cuarto paso es tener en la recámara pensamientos positivos que nos hagan sentir bien, que nos den energía, porque cuando empecemos a pensar en aquellos que nos den miedo, podemos enfocar nuestra atención a aquellos que nos den energía. Por ejemplo, puedes pensar en tus logros, en lo que te hace sentir orgullosa, o puedes pensar en los buenos recuerdos, o también puedes pensar en aquellos momentos que a pesar del miedo conseguiste lo que querías. El quinto paso es actuar. Debes coger el miedo de la mano y empezar a actuar. Porque no hay que esperar a dejar de sentir miedo para seguir andando. Porque si no, no consigues lo que realmente quieres. Estos son los cinco pasos. Si los sigues, vas a ver que al principio es difícil hacerlo, pero con la práctica cada vez va a ser más fácil. Si te gusta este video, inscríbete a mi canal de YouTube o sígueme en LinkedIn o en Facebook. Espero verte pronto. Hasta luego.